Muy, muy, muy buenas noches, mis queridos amigos y a toda nuestra audiencia que nos sigue cada noche en el programa Conversando Contigo. Por supuesto, como todas las noches a las nueve de la noche, lanzamos nuestra señal vía Facebook, así que todos ustedes nos pueden seguir también en nuestra señal abierta y en vivo en Facebook Live. Agradecemos, por supuesto, a nuestros auspiciadores que están con nosotros, a Enterprises, que es la que nos da las capacitaciones, y por supuesto también a Red Sin Fronteras, la radio que te mantiene todo el día con música y con alegría. Al Instituto de Liderazgo Transformacional y Coaching, gracias por todas las orientaciones que nos das y también a Boca Ventas, y por supuesto, a Bien Raíces, que vende todos los productos que tú quieras vender. Contáctate con nosotros a nuestro programa, a través de nuestro programa, por supuesto, conversando contigo. El día de hoy, como muchas de las noches, hemos tenido ya visitas sumamente importantes y a personajes que sin duda tienen una opinión referente a la política y a lo que está sucediendo aquí en nuestro querido Perú. Hace muchos años atrás, eh, compartimos um, algunos momentos como amigos, como compañeros, con su papá, fuimos muy amigos y por supuesto hoy, a través del tiempo nos mantenemos en contacto con el doctor Miguel Recalde. Él vive en Estados Unidos y por supuesto lo tenemos esta noche con nosotros en nuestro Conversando Contigo para hablar acerca de la conveniencia en la política. Cómo muchas veces la política se ha convertido para muchos en un medio para lucrar o para conseguir sus objetivos más buenos o viles también. Buenas noches, mi querido doctor. Un gusto saludarte. Aquí tu audiencia te escucha. Adelante. Muy buenas noches. Es un placer, una alegría estar con ustedes otra vez. Yo sé que en diferentes foros me has tenido como invitado en alguna oportunidad y definitivamente agradezco mucho la invitación otra vez. Y como te digo, estoy muy contento de estar aquí. Espero que podamos... Uh, es, es un programa más bien de análisis, en mi caso. Uh, Pueden haber algunas propuestas para solucionar algo o para poder mitigar este asunto, pero pues vamos a verlas y a ver qué podemos juntos encontrar y qué se puede implementar, de hecho, aunque sea paulatinamente, para, para resolver algo de esta situación. Como tú sabes, Miguel, a través de, de, de las noticias, lo hemos escuchado durante todos los días y lo sabemos muy bien, la mayoría de los candidatos cuando comienzan a conversar referente a sus intenciones de llegar a la política, de hacer algo por sus pueblos, generalmente utilizan un lenguaje muy ad hoc con... Eh, aquellas preferencias de la gente yo cuando llegue al gobierno te voy a ayudar yo voy a ser la persona que tú necesitas para resolver tus problemas y tú sabes muy bien que yo soy una persona honesta etcétera etcétera etcétera no tengo ningún juicio o cosas por el estilo y la gente comienza escuchando eso a como normalmente decimos comienzan a, a hipnotizar a las personas como eh, la flauta a la serpiente no sé si tú has notado y tú puedes como amigo justamente, como político y conociendo un poco lo que pasa en nuestros países y en nuestra cultura, que normalmente sucede eso. ¿Qué te hace pensar ese tipo de políticos que comienzan bueno. sus campañas visitando, hablando, se abraza con la gente, levantan niños y van a los hoyos comunes y todo esto? ¿Qué, qué, qué, qué, qué señal te va dando a ti como un analítico en este campo? Bueno, eh, qué interesante que lo plantea de esa manera. Yo soy un hijo de Perú, obviamente hijo de peruanos, oriundos peruanos uno del Callado y la otra de San Martín y crecí o nací en el 65 más o menos en el 68 vino el golpe de estado de en general Juan Velasco Alvarado y qué interesante que lo mencionas porque me tocó vivir entonces un número de años hasta el bueno, hasta que terminé la primaria que fue en el 78 este me tocó vivir bajo un gobierno militar era todo lo que conocía yo este, los programas se adoptaron, e incluso se, se quiso poner el quechua otra vez para poder como idioma oficial, fue un intento muy interesante y me dio la oportunidad, yo estaba creciendo, obviamente no tenía el conocimiento para ver diferentes cosas, pero papá mencionaba muchas de las cosas que Belaunde Terry, que era el presidente previo al, al golpe de estado, al gobierno militar, había hecho y estaba haciendo y el propósito revolucionario que tenía esta, esta, este gobierno militar, y, este, y etcétera eh, Se hablaba de latifundio, se hablaba de esto, aquello, lo otro, de la Southern Cooper Corporation, que era una de las más grandes mineras que había allá, y etcétera Y entonces, mi intención, o sea, mi atención, se comenzó a abocar a ello cuando tenía unos 12, 13 años. Ya el gobierno militar... Había pasado, bueno, estaba en la segunda etapa. Y este, ya en el año 80, justamente, eh, fue cuando yo voté la primera vez en mi vida. Este, Belaúnde sale elegido otra vez. Bueno, de eso, déjame descontarte un poco acerca de mí. En esa época, pues, estaba yo trabajando por allá en un lugar que se llama La Capericita rosa no, Roja. No sé si alguna vez ustedes lo conocieron por allá en Perú. Una empresa que eh, utilizaba justamente la mano de obra intensamente para poder colocar el producto en el mercado. Y entonces yo aprendí muchas cosas de ahí, aprendí manejo de negocios, aprendí sumamente empírico, pero aprendí. De ahí en el año, bueno, me gradué en el año, etcétera, salí de allí, salí de Perú en el año 87. El año 87, bajo un esfuerzo increíble que hicieron mis padres, yo pude salir de ahí hacia Montemorelos, donde estudié la carrera de medicina. Este, de ahí pasé a Estados Unidos para poder trabajar y tener fondos. En el camino me casé, tuve dos niñas. Volví cada verano volvía yo a cruzar la frontera y eh, de paso de aprender inglés aprendí un oficio y este volvía a continuar la carrera. Eh, terminé la carrera en el año 95 con todo. Este y pasé la frontera una vez más. Me desarrollé allí en, en una serie de cosas para el año 2000 más o menos Volví a, a México a hacer mi servicio social. Estuve ahí, me quedé un año y medio y luego regresé. Cuando regreso para allá, a Estados Unidos, mi plan de ejercer ahí se había cambiado. Y entonces comencé a ejercer como contratista para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es, me dio la oportunidad, déjame decirte, de una manera tangible, culturalmente, me empapé, me había empapado, a mí me gusta mucho la historia, de la historia peruana me empapé de la historia mexicana y la forma de gobierno etcétera y cuando crucé la frontera y ya, ya decidí vivir aquí me empapé también de lo que es el bagaje cultural la historia etcétera de cómo Estados Unidos había uh, arribado a este sistema de gobierno que tiene no que es bueno es envidiable en todo el mundo aunque últimamente pues está medio cojeando digamos pero en ese tiempo, hace 20, 30, 40 años, que puedo decirlo ahora, era una envidia del mundo entero ¿no? por la forma en que respetaba al individuo la propiedad privada y la oportunidad para que uno se pudiera desenvolver en cualquier uh, orientación financiera legal y salir adelante. Bueno, y la legalidad y y y y y también, ¿no? pero en todo caso estamos hablando de, de algo correcto aquí. También me dio la oportunidad, bueno, Terminé allí, bueno, comencé a trabajar como contratista para el Departamento de Defensa y estuve ahí más o menos unos 15 años trabajando para ellos. Salí de ese lugar después de haber tenido una exitosa función allí, de hecho fui el director de la transferencia del sistema análogo de llevar este, los expedientes médicos al sistema electrónico. Yo estuve a cargo de uno de los más grandes hospitales militares de la transferencia de todos los el, la coordinación de cada servicio uh, de medicina interna, de lo que es el paciente interno. Y una vez que terminé eso, este la oportunidad se, se presentó de poder hacer otras cosas. Así que decidí hacer un negocio para mi propio beneficio, digamos así. Y no solamente esto es interesante porque el ser empresario, directamente ya con la experiencia que yo había tenido cuando tenía 18 años, con la experiencia que había tenido ejerciendo como médico, con la experiencia que había tenido ya como contratista para el Departamento de Defensa, me dio un bagaje cultural muy interesante. Comienzas un negocio y es como tener un niño, sinceramente. Tú primero le das de comer la lechecita, lo alimentas bien, ves que engorde, lo ves crecer, después quiere que camine, una vez que ya está caminando, ya más o menos lo ves allí, todavía tienes que seguirle alimentando, porque si te descuidas, se cae, se rompe una pierna, se rompe un brazo, y entonces te quedas otra vez tratando de cuidar el asunto. ¿Por qué lo menciono así? Porque este país, sinceramente, bajo el sistema de libre comercio que tiene, por apoyar la individualidad de cada persona, la creatividad de cada uno, respetar la propiedad intelectual y la propiedad física privada, abre una oportunidad a quien sea que tenga los suficientes, las suficientes gónadas, ¿Verdad? Vamos a decirlo así, para poder emprender cuantas veces sea necesario hasta que tú tengas el éxito. Ahora, en mi carrera yo tengo aproximadamente unos nueve años, diez años que tengo el negocio. Este, al principio fue duro, absolutamente. Creía que iba a cerrar varias veces. Un pequeño negocio necesita muchísima atención. Pero hoy puedo decir sinceramente que ya tiene los dos pies, ya, ya de, de adolescente se convirtió en un a, a, adulto joven. Ya puede caminar, ya tiene oportunidades que ve por sí mismo, ya la empresa, yo creo que en este punto ya puede andar por sí sola. Eh, bueno, hablándote de todo esto y volviendo al asunto de Perú, Aquí en este país se da también, lamentablemente ha sido, ha ido creciendo los últimos, te digo, 20 años, la conveniencia política se ha manifestado o se está manifestando en forma creciente más aquí, que es un asunto absolutamente endémico en todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, lamentablemente. Más que en, en Europa tienen otro sistema, otra. Una de las cosas que me he dado cuenta es que como bien lo mencionaste tú, es el caudillismo, es la forma en que mayormente estos países se conducen a su invierno. Entonces, por más que haya un faro, que en este momento, en este momento podríamos decirlo, no que es el ideal eh, de gobierno, de respeto, etcétera, podría ser Estados Unidos y otros países de Europa, pero ese ideal, aunque la letra esté escrita, aunque la constitución esté correcta, aunque la motivación impresa, ¿Verdad? En este papel esté allí, lamentablemente nosotros como individuos, como sociedad, fuimos, si vamos a echarle la culpa a alguien, conquistados por la lacra de de de un, de un estado ahí de un, de, una, de un sistema que en ese momento quería arrasar con todo. Entonces, en vez de y, y eso que tienen una forma de pensar diferente, ¿no? Que los anglos, pero en vez de ellos venir aquí y enseñar realmente y a progresar en conjunto, lo que hizo fue desvalijar los sistemas que ya había en, en, en el lugar, convirtiendo lamentablemente a todos los vasallos, no solamente en eso, sino que como que les quitó un chip, ¿no? En el que ellos estuvieron dispuestos más bien a seguir a alguien con mucha fuerza, que el hecho de comenzar a pensar por sí mismos. Déjeme explicarles más o menos. No sé si tienes alguna pregunta para aclararlo. Oh, o sea. Sí, perfecto, me parece okay. muy bien, porque okay. Okay. estamos dentro del entorno exactamente de donde vamos. Ok, entonces, viene Pizarro, que con las cosas sabía leer, Hernán Costés estaba más, más preparado, y obviamente eh, la situación en México fue un poquito diferente, pero viene Francisco Pizarro, con las cosas sabía leer, eh, sus compañeros, Almagro y el otro, bueno, y el, y el cura, vienen desesperados para poder conquistar algo, avasallar, eliminar, limitar, convertir. Fíjate qué interesante, porque lamentablemente y en ese momento, la religión jugó un papel muy importante en la subyugación del individuo, en la desaparición del individuo y en la, y en la conversión del individuo en comunidad, no pensante, no pensante. Entonces, cuando viene el movimiento revolucionario, el movimiento de libertad, digamos, de, las, de todo lo que es Sudamérica, ¿verdad? El, y el yugo español, este, nos quedamos con el sistema de que tenemos que seguir a alguien. Entonces, viene San Martín, viene San Martín, Don José de San Martín, viene de, de Argentina, libera Argentina, pasa a Chile, libera Chile. Bueno, Uruguay y Paraguay en ese momento, bueno, Paraguay eso es otra historia, pero bueno, sube a Perú y entonces se encuentra en Perú, hacia el norte, ¿verdad? Con el otro caudillo que venía de libertar o de liberar Venezuela, Colombia y Ecuador. Venía hacia uh -huh. abajo, ¿verdad? Bolívar, viene Bolívar, se encuentran ahí y Bolívar le dice algo interesante, le dice, mira, dos soles no pueden brillar bajo el mismo cielo. Eso es historia comprobado. Cronicado, como quieras tú, y entonces queda él. Fíjese qué interesante. Ahora, Bolívar era malo entre sí, y esa es la pregunta que yo quisiera levantar. ¿Los políticos son malos al momento como tú indicas, dicen cosas ad hoc, exactamente lo que la gente quiere oír? ¿Era él eso? ¿O tenía realmente sublimes propósitos para la gente liberada de Sudamérica? Yo creo personalmente que en algún momento. Él, ¿verdad? Tenía buenos propósitos hasta que, hasta que tuvo que, en, bueno, esa historia también, traicionó a uno de sus jefes, históricamente. Yo creo que en ese momento él cruzó esa línea entre el tipo que iba a ser algo grande y en beneficio de todo el mundo a buscar el absoluto beneficio personal, la conveniencia. Si él no hubiera entregado a su jefe, que ahorita, la verdad, los datos no los tengo, pero si ustedes lo quieren, la siguiente vez que yo me dé la oportunidad les cuento toda la historia. En el momento que él traiciona a su jefe, cruza la línea entre la persona que tiene un buen deseo y quiere llevar las cosas a buen punto, y la conveniencia que era para él que el jefe se lo llevaran, los españoles lo juzgaron, etcétera, ¿verdad? Lo dio por allá, y la libertad que él obtiene para poder hacer lo que él quiere. La búsqueda personal de poder. De hecho, hay otro momento en que pasa más o menos lo mismo. En la batalla de Junín y de Cucho, que justamente la de Junín fue la que se, se dio al final, ¿Verdad? Este, él ataca a los revolucionarios, no los revolucionarios, los republicanos, con el ejército, lo ataca antes de tiempo. Los republicanos eran más. Entonces, lo comenzaron a encerrar, comenzaron a encerrar el ejército. Y él al ver que el, el ejército está encerrado, pensó que ya habíamos perdido. Y corrió hacia Lima. Y entonces, es lo interesante que la historia, ¿no? Entonces, en ese momento, uno de los generales de allí, este, se levanta, arenga a la persona, a la gente allí, busca otro grupo y ataca por el lado a los, a los republicanos que venían de la corona. Y logra ganar esa batalla. Y cuando Bolívar estaba por llegar a Lima, corre a alguien a avisarle: ganamos la batalla. Y entonces él llega a Lima a avisar que bajo el comando de él se había ganado. Fíjense qué interesante. Seguimos con dos puntos entonces importantes de aquí: uno, el caudillismo, que todavía seguimos buscando, y el segundo, la conveniencia personal para poder manejar la política en beneficio propio y de aquellos que lo rodean. Ahora entendiendo Ahora. En el contexto, en el contexto de las personas, eh, yo siempre, eh, eh, muchas veces en mis seminarios, lo le, le he dicho a mis alumnos, que es importante manejar la conveniencia a través de una, un equilibrio con la convicción. Uno de los contextos sí. más importantes creo que el ser humano, no ha esclarecido, especialmente en su servicio social y político, en su, llamémosle, deseo alturado de querer, de querer ser un líder. Yo quiero ser un líder político. Lo he hecho en 2006 cuando me lancé con mi candidatura al Congreso de la República y yo siempre le decía a la gente, yo no estoy interesado en tu voto porque tengo yo algo que ofrecerte o tengo que recibir de ti algo. Estoy interesado porque tengo la convicción de que nací en esta tierra maravillosa del sol, donde yo quiero hacer algo por ti o por alguien que necesita, haciendo leyes, conduciendo el país desde mi escaño con ciertas ideas. Si bien es cierto, yo no soy un ejemplo de nada, porque a la única persona que represento es a mí mismo y a mis propias ideas. No represento a la iglesia, no represento a la comunidad, no represento ni siquiera a mi esposa porque ella tiene sus propias ideas, yo tengo las mías, y sencillamente yo represento las mías, siempre me he preguntado, y yo dije, voy a hablar con Miguel, y seguramente Miguel nos dará una, una visión mucho más clara de este concepto, porque es bueno tener una conveniencia de querer tener el poder. La pregunta es, ¿cuándo, en qué momento, esa, esa conveniencia se convierte en malsana, se convierte en perniciosa? ¿En qué momento cuando yo le digo a la gente, oye, yo voy a ser el presidente del Perú y te voy a dar tal o cual cosa? Y solamente lo que hay detrás de mí es ese pensamiento, ese bichito que dice, dile a la gente lo que la gente quiere escuchar para que voten por ti, ¿cierto? Okay. Ese concepto. Manejemos pues, un poco a ver la conversación en ese sentido. Perfecto. ¿Qué te parece? Mira, qué interesante que lo mencionas, porque el, el punto, el otro punto interesante es que, bueno, la historia del ser humano a través de la historia bueno el ser humano a través de la historia más bien este a, vamos al mismo punto eh, hemos siempre se, estado gobernados por un rey o por en, en el caso de los judíos por una teocracia el, el poder a vertical y etcétera pasamos a los jueces en diferentes lugares etcétera en la biblia pero interesantemente este el desarrollo de la historia eh, para en lo que es los los griegos los griegos, en diferentes ciudades, obviamente ciudades-estado, ¿verdad? Pero los ateneos tienen este engendro que ahora llamamos democracia. La increíble idea de que los hombres pueden tener la capacidad de gobernarse a sí mismos, elegirse a sí mismos y, y mantener el poder. Ahora, lo que tú mencionas es absolutamente correcto, mi estimado Boris. Uno de los problemas que tiene la democracia, uno de los problemas que tiene la vocación es que siempre la conveniencia, los intereses personales, alguno va a estar ahí. Entonces, ¿qué se hizo? Porque definitivamente un, un, si hubiera estado solamente libre así, iba a ser un caos. Sí. Se establecen sistemas de control. Para que esa democracia se ejerza de manera que todos fueran beneficiados, se ponen diferentes formas de control. Una de ellas es el departamento o el sistema o la función de justicia. Uh -huh. La justicia tiene que estar en contra, no, no que es una contraposición, sino como un punto de cheque, un punto de chequeo, un punto monitoreo. de Monitoreo. Exacto, de monitoreo, perfecto. Esa es la palabra correcta. Una, un hecho de monitoreo. ¿Cuál, cuál, otro, cuál otro estamento tenemos en el, mismo, en el mismo sistema, más o menos? Son tres, ¿verdad? Uno es el poder del, del pueblo al elegir al, al, al gobernante o al, a los gobernantes. El siguiente del monitoreo es el del sistema de justicia, cualquiera que sea. Uh -huh. Y el último es el sistema del pueblo mismo, al manifestarse en pro o en contra de las cosas que se establecen en el Ejecutivo o en el Departamento de Justicia o en el sistema de justicia que se imparte. Si uno de ellos no va o no está... El pueblo mismo tiene el, el, el poder por el voto o por manifestación de poder mantener es, esos dos, otros dos partes en cheque, en monitoreo para que se mantenga. Ahora, uno de los lugares que tiene una forma más, es, es un engendro, otra vez, es un engendro, la democracia es un engendro. De hecho, el sistema que ha podido lograr que la democracia sea, florezca en la mayor increíble situación posible ha sido Estados Unidos tiene un sistema de justicia totalmente independiente, tiene un sistema ejecutivo totalmente independiente, tiene un sistema de, de, de senadores y, y diputados que es también independiente. Esos tres poderes, con el cuarto poder que sigue siendo el pueblo, manifestado en los sistemas de comunicación, sea televisión, radio, o manifestación personal, etcétera, mantiene todo el sistema en balance. Ahora, si esto no pasa, tú estás indicándolo, tú tienes un deseo personal de servir. ¿Pero qué pasa si el deseo personal, ese deseo personal de servir se ve alterado? Y que tú compartes esa alteración con un buen grupo de individuos que en algún momento tiene suficiente peso para poder desviar la corriente de balance que hay en una forma u otra. Entonces, digamos que tiene suficiente peso para poder controlar eh, el Congreso. Ok, entonces tú controlas el Congreso. ¿Cómo se eligen los representantes del sistema judicial? Aquí, el sistema judicial, de hecho, los grandes, solamente los grandes son elegidos directamente por el Ejecutivo y aprobados por el Congreso. Pero allá... No, se supone que tiene que ser absolutamente independiente pero realmente lo son porque si yo tengo poder aquí y yo tengo justicia allá ¿qué tal si negociamos y hacemos un trueque? ¿o qué pasa si yo el ejecutivo dice bueno, ¿sabe qué? el sistema de justicia no me permite a mí hacer ciertas cosas y el sistema de congreso no me permite hacer ciertas otras sigo teniendo un buen plan sigo teniendo el, el deseo de servir pero si tú percibes que los otros no quieren trabajar contigo o realmente no quieren trabajar contigo, ¿qué haces? Bueno, aquí viene justamente una de las cosas que, que sin duda eh, nosotros tenemos que sincerar en nuestra audiencia en esta noche, especialmente en el, contexto, en el contexto en qué momento. Yo creo que la democracia como tal tiene sus falencias y sus falencias son catastróficas. Por la misma razón de que en la democracia se permite todo. Y ese permitir todo muchas veces no linda con el bienestar, sino más bien con el beneficiar a grupos de poder. Y aquí justamente en el, en el tema de la conveniencia y la política, estamos eh, inmersos en dos campos. Uno de ellos, en el campo personal, donde un personaje que tiene mucha influencia, como tú mencionaste, en el caudillismo, o sea, que tiene la capacidad de poder llegar como lo fue Fujimori, como lo fue Belaunde, o como lo fueron algunos líderes que aparecieron en el camino, como Alan García en su tiempo, ¿no? Ese caudillismo llevó en democracia a que estos personajes pudieran beneficiarse de tal modo que logran el poder y allí finalmente terminan aprovechándose de todo lo que puedan mientras puedan. Decía un compañero con quien hablábamos de política en alguna ocasión decía que parece que los corruptos que llegan al poder tienen un lema que lo manejan muy bien, roba todo lo que puedas, de tal modo que aunque pases en la cárcel 25 años, al salir de la cárcel tengas suficiente dinero para tener mejor jubilación que la que te va a dar el seguro social. En otras palabras, eh, el concepto de conveniencia viene aquí desde el punto de vista por supuesto la falta a la ética la falta a la moral ahora este contexto ya individualizado que si bien es cierto puede ser muy bien eh, juzgado en algún momento por los poderes del estado como lo tenemos ahora tenemos a bueno Alan García se tuvo que quitar la vista para o la vida para no pasar por la cárcel tenemos a los ex presidentes a todos en problemas de juicios, algunos en la cárcel y otros a punto de llegar ahí de manera individual, demostraron que el poder lo usaron para conveniencias personales. Pero aquí viene el segundo, el segundo campo, el segundo punto, y es la conveniencia de grupos políticos. Como tú podrás darte cuenta, la mayoría de los que llegan al Congreso o forman parte de los líderes dentro del campo político lo que hacen, se vuelven serviles del partido, porque el partido supuestamente en gratitud, esa gratitud fiel convenida, se la devuelven tratando de defender supuestos eh, ideales de sus eh, declaraciones de partido, que finalmente lo único que hacen simplemente es beneficiar igual a personas dentro de ese partido, o a poderes que ellos quieren mantener con el fin de jalar todo lo que sea posible, lo que consigan de su lado para poder llenar sus bolsillos lo máximo que puedan mientras tienen tiempo. Mira, este comentario es un comentario bastante duro para muchas personas seguramente, pero es la realidad. ¿Qué, qué, qué comentario te merece todo eso? Lo único que puedo decir es algo que papá me mencionaba siempre, ¿no? el poder emborracha. El poder emborracho. El poder corrompe, en algún momento, tener poder y tener la capacidad de ejercerlo, es un atractivo increíble para el ser humano per se. Entonces, si vamos a la primera pareja, <ríe> en la que muchos de nosotros este, podemos encontrar algo de este punto, o sea, ¿cuál fue la tentación realmente? Vas a ser igual que Dios. Resulta que cuando tú tienes poder, te crees Dios en algún momento. Uh -huh. Tú estás gobernando, estás ejerciendo la influencia que tienes o la, la oficina que estás representando, de tal forma que tú puedes ordenar esto, aquello okay, lo otro, y se vuelve muy tentador para el ser humano este, poder hacerlo sin, sin, sin esperar ninguna consecuencia. Ahora, lo que tú mencionas es interesante. ¿no? En Perú no hay pena de muerte. O sea, yo me espero 25 años, que parece que es la, la pena más larga. Eh, aparte de, bueno, hay, hay pena perpetua, hay cárcel perpetua todavía. No, no. ¿no? Sí, cadena perpetua para los, los que traicionan a la patria, sí. Bueno, terrorista. ok, perfecto. Oye, bueno, terroristas y cosas así, bueno. Pero aparte de eso, son 25 años, como mencionas. 25 años que si tú, bueno, te mantienes más o menos bien, sales y puedes gozar de los frutos mal habidos de cualquier cosa que proyectes. De un acto convenido mundo. en este caso. Ahora, el análisis está, está muy bueno, Boris. Tienes toda la razón del mundo. Yo, mientras tenga tiempo, mientras tenga la oportunidad, me llevo todo lo que quiero. Ok, perfecto. Ya tenemos los puntos. El punto es que eh, personas en, un, en uno de los poderes del Estado, eh, llega a cierta posición, tiene influencia, se aprovecha el asunto, hace trueque con el otro poder del Estado, seguimos haciendo lo mismo y hace trueque con el siguiente. Y seguimos haciendo lo mismo. El problema que yo veo allí, fíjate, de estos de esos asuntos, que digamos que sean tres poderes, ¿por qué el pueblo no se manifiesta de una forma coordinada, sensata y con propuestas? ¿Por qué pasa eso en Perú y en muchos de los países de Sudamérica? ¿Por qué las manifestaciones son como chispazos nada más pero no hay una constante persecución de mantener los poderes en, en balance, en cheque, en portándose bien. ¿Por qué no hay eso? Porque nos falta, o sea, vamos a ponerlo de otra manera. Yo creo que los, los españoles nos dejaron una cosa que se llama ser pusilánime. No nos interesa. Si no se mueten como el bolsillo, o a mi casa o lo que sea, no me interesa. Entonces, el otro día me parece que tú presentaste un meme que me llegó, que está muy interesante. Hay una señorita ahí que está haciendo una entrevista, eh, aparentemente en un mercado este, público, y está entregándole un bono a una persona porque ponga su nombre y su huella y su bella Sí, sí, claro que Exactamente, sí. Exactamente, ¿verdad? Entonces, fíjate qué fácil los vendemos unos cuantos reales, unos cuantas monedas, unos cuantos soles, intis, pesos, como quieras llamarlo, porque pasan en todos esos países, te ofrecen, ¿verdad?, los, los cuentitos de ahí de, de, de vidrio y los brillantitos de, de pirita, uh -huh. y tú se los compras por vender tu alma, o sea, vendes tu alma por esas tonterías. Y ya cuando pasa, tú eres uno de los responsables, pero no puedes decir, oye, la embarré. Porque eso daría la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Hay una conciencia personal, pública si quieres, comunal o de país, que ya sabes qué, la embarramos. En esta situación en la que estamos ahora, con un presidente como el que tiene Perú, verdad no estoy ahí, pero es también mi presidente de alguna manera, la embarramos. No he visto todavía manifestaciones así como antes de, la, de, la, de las elecciones, en que diga, ¿sabes qué? Gente que ha votado por él, ¿sabes qué? Le embarré. No hay eso. Es simplemente, uh, se voltean, se van y dicen, bueno, espero que alguien lo arregle y que se vaya, o que lo vaquen, o como sea que sea, pero no es mi problema. Pueden ser dos las razones. Una, la falta de, de, de hacer un mea culpa de parte de la gente. O segundo, como dicen algunos, dejen de gobernar todavía, denle tiempo. Este, él se va a rectificar, él va a tomar el rumbo. Es como pedirle, pues, a una a una persona que no tiene la capacidad y no quiero ofender al presidente como persona pero sí debo, debo reconocer y lo digo muy claramente que su ignorancia respecto al cargo, al lugar donde está es sobremanera grande tiene un vacío de conocimiento, de experiencia nunca, ha sido, nunca ha sido ni siquiera un, un, este, un este servidor público entonces nos encontramos en una situación en la que la gente que lo apoya o que lo apoyó, que ahora está decepcionada, gran cantidad, es, estamos hablando de 35% de personas que votaron por él, están totalmente decepcionados porque de alguna manera ellos también esperaban algún beneficio, como me llamó un amigo y me dijo, mira, ya han pasado casi 60 días y ni un puesto nos han dado. Todo lo que hemos puesto nosotros de dinero, hemos puesto nuestra plata para apoyar al presidente y hasta ahora todo lo que nos han prometido no ha pasado nada. Entonces, aquí está el tema, ¿por qué la política siempre se desarrolla dentro del entorno de lo convenido? Fíjate qué, inter... qué interesante, ¿no? Porque el hecho es que, otra vez volvemos a Atenas, ¿no? El hecho era de que se inventó la política, la cosa pública siempre se manejó, manejó de diferentes maneras, en diferentes eras de, de, de la etapa del desarrollo humano. La cosa pública existía ya, pero ellos hicieron de esa cosa pública, de esa cosa pública que significa los asuntos del Estado, los asuntos de la ciudad, lo hicieron de tal manera que todos pudieran participar en ello, pudieran participar en, ello, en las finanzas, en el transporte, en la defensa, en la salud, en la educación que son para mí los cinco puntos importantes de cualquier gobierno. Ahora, como tú mencionas claramente, este señor no sabe ninguno de los cinco. En educación, yo la verdad no, no, no estuve muy cerca del asunto cuando hubo la, el tremendo paro de los profesores. No entiendo yo, en cualquier país del mundo se establece un sistema de evaluación para ver si el maestro... Sigue siendo tan efectivo y al corriente como debe ser. No entiendo yo por qué en Perú la gente misma, los maestros mismos que se deben querer a sí mismos, aceptaron esto por la conveniencia. Uh -huh. ¿Ves? ¿Cómo? La conveniencia. Porque si yo no tengo que estudiar, si yo no tengo que prepararme, si yo no tengo que mantenerme al tanto, si yo no tengo que mantenerme al corriente, es más fácil... Que si alguien me está diciendo, hay un sistema de control, hay un sistema de evaluación, tienes que mantenerte realmente, tienes que esforzarte. Porque esto de aquí es meritorio. No aceptamos lo que es meritorio. Y Pero ahora... Adelante, de, adelante, adelante. No, adelante, sí. Y ahora, ese señor que justamente pudo galvanizar ese sentimiento y convertirlo en una fuerza que doblegó al gobierno al final, que dijeron, ¿sabes qué? Ok, no lo vamos a evaluar. Ahora simplemente está gobernando. Entonces, mira, te das cuenta muy bien entonces eh, que la conveniencia tiene un caldo de cultivo que se llama ignorancia. La ignorancia es justamente una de las razones por las cuales los, los famosos supuestos, me decía una, una señora eh, que es líder de más o menos 800 o 900 personas que se agruparon porque ellos tienen deudas con eh, ciertas mutuales o algunas empresas privadas que prestan dinero, y bueno, este, ellos forman una asociación de, no sé cuál es el nombre, pero ella conversó conmigo, incluso me dijo que lo visitara en su zona de, de, donde ella vive, y me dijo, aquí vinieron los que hicieron la campaña por el, el señor Castillo, y nos dijeron que el día que ellos lleguen al gobierno, al día siguiente, miren, ¿eh? al día siguiente, van a condonar todas nuestras deudas con los bancos y el gobierno los va a asumir y ninguna persona como nosotros que somos pobres que queremos emprender o que somos emprendedores vamos a tener deudas porque el gobierno los va a asumir entonces viene el, el sentimiento humano que dice ah muy bien mi presidente, el señor Miguel Recalde, me está ofreciendo que cuando llegue a ser presidente, él me va a dar dinero y así las deudas que yo tengo no las voy a tener y voy a poder vivir feliz y contenta. Entonces, cuando el señor Recalde llega a ser presidente, finalmente el señor Recalde dice, un momentito, un momentito, yo no puedo sacar platita del gobierno así nomás. Yo te lo he ofrecido para conseguir tu voto, pero realmente lo que yo te he dicho es te he mentido y te he mentido en tu cara y te lo he dicho y tú lo sabías que yo finalmente no tengo dinero ni tengo la capacidad, porque soy el presidente, de irme al Banco Central de Reserva, sacar millones de moneditas y venir y dártelo y decir, mira señora, acá ya no debes nada, o yo dar una ley que diga, todos los que deben, ya no deben, pues ahora el gobierno cubre sus deudas. No es así como abrir y cerrar los ojos, pero ese sentimiento de conveniencia por el cual el votante vota por alguien, ese sentimiento de convenido, como el, el, el, el, el candidato ofrece cosas, se ha convertido en el eslabón por medio del cual la ignorancia o el ignorante cae redondito y finalmente termina, como lo sabemos hoy, decepcionado en el camino del descalabro y la, y la desesperación yeah. y haciendo lo que siempre tuvo que hacer salir a trabajar todos los días hay una... porque es la único que te va a dar los recursos que tú necesitas hay una cosa que pasa con los drogadictos, no vamos a poderlo este, ponerlo en otra perspectiva a ver si, si lo podemos este, analizar mejor el drogadicto comienza a drogarse, a utilizar sustancias, porque quiere escapar de la realidad no la primera vez es por curiosidad la segunda vez es porque, ah qué interesante la tercera vez es porque ya lo agarro, ya está agarrado entonces, lo está usando, se convierte en un drogadicto, utiliza cada momento de su día para poder, para poder llegar al siguiente join, ¿no? Al siguiente momento en que tenga la droga y ponérsela. Lo ayuda a escapar de la realidad. Cuando tú lo tratas, fíjate qué interesante, ¿no? Médicamente, llevas al drogadicto, lo llevas a un centro para una desintoxicación. Uh -huh se desintoxica, pasan tres semanas del tipo, los primeros cuatro o cinco días vomita hasta las tripas, vomita hasta los pensamientos, se le limpia todo. ¿no? Sale de ahí, no, no sale de ahí. Bueno, tres semanas, pasa ahí, todo ya está desintoxicado, entonces comienza el reencuentro con la realidad. Uh -huh. Comienza el reencuentro con la realidad y mientras está ahí en la casa con situaciones controladas, él maneja la realidad más o menos. Se desenvuelve más o menos, suficiente como para que lo den de alta que le digan ya tú estás desintoxicado vete y de tu vida algo positivo y útil, sale él a los tres días está drogado otra vez hasta la miseria ¿por qué? el 80% de los drogadictos están desintoxicados se van a volver a intoxicar voluntariamente, van a ¿por qué? porque es más fácil vivir una irrealidad que confrontarse con el hecho de que tienen que trabajar para comer, para pagar sus díles, para pagar su renta y para poder hacer algo útil de ellos mismos. Es muy difícil. Es más fácil vivir engañado. Ya sabes a dónde voy. Cuando la gente como esa señora que tú dices que representan X personas, le venden la droga de decir yo te pago tus deudas, yo me hago cargo del asunto. Es más fácil elegir que ustedes, esos son los ignorantes por conveniencia, no por deseo saben que eso es casi imposible y aún así optan por esa opción Porque, ¿Dónde está el problema? ¿Dónde dime? está el problema? ¿Dónde está el problema? El problema es que no quiero enfrentar la realidad Exacto. el problema es que quiero escapar del hecho de que yo tengo que pagar mi deuda y cuando alguien le perdona la deuda ¿qué pasa con esa deuda? Fíjate que fue una ilustración que hice yo en, un, en uno de los eh, una, una vez que me invitaron a, a hacer una, una presentación si yo te presto a ti 100 dólares, 100 soles, y llegados los tres meses que tú me habías prometido pagarme los de regreso, yo te digo, esto, tú me dices, ¿Sabes qué? No puedo pagártelo. Dame otros tres meses. Y al final de ahí me dices, ¿Sabes qué? No puedo, estoy quebrado. Por favor, ¿Cómo le vamos a hacer? Yo te digo, ok, ¿Sabes qué? Te perdono la deuda. Ok. Esos 100 dólares quedan saldados. ¿Quién pagó la deuda? Porque la deuda quedó pagada, ¿no? ¿Quién la pagó? Yo mismo. Yo mismo pagué la deuda. Yo te presté a ti los 100 dólares, tú los utilizaste, o 100 soles, o como quieras que quieras, y después no pudiste pagarlo, y si yo te perdono eso, yo mismo estoy pagando esa deuda. Eso es lo que no existe en esa gente. No existe la conciencia de que alguien más, si yo obtuve una deuda y no la pago, alguien más la va a pagar. ¿Y eso es una pérdida para alguien más? Bueno, sucedió, sucedió algo parecido cuando en el gobierno de Alan García, yo recuerdo cuando estaba trabajando en el río Cayali, estaba en un pueblito llamado Dos Hermanos, donde había más o menos 80 hectáreas de, de barrizal para producir arroz. Yo recuerdo que el ministerio, el, el, el, el banco agrario iba y entregaba dinero, como tienes idea, y la gente se lo bebía, literalmente se lo bebía, se lo engullía en comida, bebidas se acababan el dinero y cuando no había producción de arroz, el gobierno tenía que cubrir la deuda. Finalmente, lo que estamos nosotros analizando esta noche en el contexto de la conveniencia es que muchas personas no quieren enfrentar la realidad y se, ha, se hacen de las promesas que los políticos les hacen para poder finalmente creer, ilusoriamente creer, de que los problemas se van a resolver gracias a las promesas que hacen esos políticos. Pero esos políticos lo único que están buscando simplemente es un, un lugar en el poder, un lugar para poder lucrar. No están deseosos de servir. Por allí sí tenemos algunas personas que seguramente van a ocupar puestos en el gobierno, en el Estado, que van a hacer un trabajo excelente, que van a servir a sus pueblos y que se van a interesar seguramente por hacer algo por ellos. No tenemos ninguna duda, pero la conveniencia. Cuando no está controlada por la convicción del servicio de representar a su pueblo, de trabajar por ella para hacer que sus pueblos realmente entiendan que tienen líderes para qué, no para robar sino para conducirlos de tal modo que puedan lograr cierto nivel de equilibrio y condicionamiento social para que todos puedan de alguna manera tener la oportunidad de desarrollarse, que es lo que realmente se, lo que es realmente la política, porque política significa el buen gobierno de los pueblos, no pero lastimosamente hoy vivimos una enfermiza política o politiquería, en la cual el que quiere ser político simplemente lo que busca es un puesto para comenzar a eso seguimos, seguimos buscando, y vuelvo al, al tema principal con el que comencemos, seguimos buscando el caudillo que me libere de la necesidad de que yo tenga que hacer esas decisiones acerca de cómo conduzco mi vida yo. Si yo tengo alguien más que pueda hacer todas las decisiones por mí, entonces más fácil, me doy la vuelta y no me interesa. Tienes toda la razón del mundo ahí. Y obviamente, mientras no haya un cambio, ¿verdad? Mientras no, no sé, tenemos que pasar realmente 40 días o 40 años de, de oscuridad para saber qué cosa, cuál es el valor de la luz. ¿no? Utilicemos, el Utilicemos el lenguaje que tú y yo conocemos, ¿no? Alguna vez eh, lo hemos leído y seguramente lo hemos predicado, lo hemos enseñado en nuestros grupos de jóvenes y también en la iglesia, ¿no? Que cuando sí. el pueblo de Israel, después que vio la, en la mano poderosa de Dios, que los liberó de la esclavitud, llegando al desierto... A pocos días simplemente comenzaron a quejarse porque ellos tenían las expectativas de que todo se les dé gratuitamente. Parece que es una tendencia en el ser humano recibir de balde todo y que Exacto. no haya ningún mínimo esfuerzo. Ahora, bajo ese contexto, nosotros entendemos que tú y tú mismo también lo sabes y la Escritura lo dice, que Dios tuvo que determinar que ese pueblo incrédulo, un pueblo ignorante, que no quiso aprender porque las, las señales de poder que Dios manifestaba en Egipto, eran otra sí, cosa, sí. no eran otra cosa más que un trabajo pedagógico para decirle, mira con quién estás, mira quién soy yo, y si tú puedes hacer las cosas eh, eh, de bien, lo vas a tener, pero es, es tu dedicación, esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué, para poder conquistar lo que él quería. Lastimosamente, este espíritu de conveniencia o de personas convenidas, les hace perder la visión de su capacidad, de su talento. ¿Qué podemos hacer nosotros nosotros por lo menos desde nuestra desde nuestra plataforma con Conversando Contigo, lo que estamos buscando es enseñar a la gente que esa ignorancia comience a disminuir de tal modo que la información que les llega sea una información en la cual la responsabilidad individual de la convicción sea la que gobierne realmente sus vidas y que comiencen a levantar alas y comenzar a pensar que gracias al esfuerzo individual y no a las promesas convenidas de grupos o personas que se quieren incrustar en la política, vienen las soluciones de los problemas personales, ¿no te parece? Me parece me, correctamente. Este, yo estaba pensando en que tenemos que abogar para que los puestos donde tú vas a ejercer cierta influencia sean meritorios, uno, sean limitados, dos, porque y aún no sé si lo has visto tú, pero aún personas que bien intencionadas, si se quedan 15 años en un lugar, ya piensan que ese terreno, esa iglesia, esa escuela, ese directorado que tienen, o cualquiera de esos, es suyo. Entonces, tiene que ser limitado. Tiene que ser dos periodos de tres años, o dos periodos de dos años, y después descansar dos periodos, y después si quiere volver otra vez, ¿me entiendes? Entonces, las relaciones que se establezcan en ese periodo que es tan pequeño, no va a dar o por lo menos idealmente, no va a dar espacio para que se deterioren tanto que se conviertan simplemente en establecimientos de poder corrupto. ¿No? Esa es mi idea. Entonces, uno, tiene que ser limitado. Dos, tiene que ser meritorio. Tres, la persona, sí. hace poco recibí un meme, me parece que fue de tu parte también, Canadá. Oye, si eres un doctor, encárgate del sistema de salud. Si eres un empresario, encárgate de las finanzas. Si eres ingeniero, encárgate de la construcción y la infraestructura. Si eres científico, encárgate del sistema de desarrollo, de, de, de tecnologías y cosas así. Me parece que alguien tiene que servir exactamente en lo que está preparado para hacerlo. Este, hay gente, y tú sabes perfectamente bien, ahorita en Perú, que está en lugares, bueno, comenzando por el presidente. O sea, el hombre no puede definir ¿Qué cosa es un monopolio? ¿No? O sea, ¿qué es un monopolio? Algo tan absolutamente segundo de secundaria en Perú, te enseña qué cosa es un monopolio, qué es un consorcio, qué cosa es un cartel. O sea, son básicas cosas. Si el hombre no puede saber eso, ¿cómo puedes conversar de temas más profundos? Si no define los términos, no puedes tener, crear pensamientos abstractos. Por eso nos educamos para poder crear pensamientos de abstracto que se puedan manifestar después, en un beneficio para todo el mundo. Una de las Ahora, cosas que creo, una de las cosas que, creo que, que tu comentario trae a colación es justamente de que posiblemente el señor Castillo sirve a, a, a un grupo de poder llamado Perú Libre o sirve a algunas personas que lo apoyaron, como son los maestros, que lo único que están esperando es que le suban pues, una cantidad de dinero en su sueldo para que digan, oh, el presidente nos favoreció, pensó en nosotros... Porque yo he notado que el convenido, generalmente la persona que trabaja en el campo de la conveniencia, olvidándose de sus principios y sus valores, lo único que simplemente busca es un beneficio material. Y sí. yo le he, he discutido muchas veces con algunos amigos, incluso muchos de ellos hasta me han mentado la madre, porque les he hecho algunas preguntas referentes a eso y les he dicho, ¿qué clase de maestro tú eres?, porque te sales a la calle y te peleas 90 días, dejas a los alumnos abandonados por 200 soles más en tu sueldo, que es más o menos como, ¿qué? 50 dólares. Y eso por eso peleas tanto. Y no peleas cuando ves a un alumno que no viene a la escuela, a un alumno que abandona la escuela, a un alumno que está haciendo delincuencia, no luchas por los valores de una, de una mujer que es maltratada en tu escuela o una madre de familia en tu comunidad. Yo no he visto a personas salir a la calle porque pues han sacado del trabajo a una persona porque estuvo embarazada, la sacaron del trabajo y, y no han salido para defender sus derechos, para lo único que han salido es simplemente para reclamar dinero, y yo no entiendo si teniendo dinero, hice una pregunta, por supuesto, yo siempre hago preguntas un poco tontas y a veces locas también, le dije yo, ¿qué es lo que tú harías para poder tener un mejor maestro? Y alguien me dijo, que tenga un buen sueldo. Le dije yo, yo conozco maestros que tienen muy buenos sueldos y no son buenos maestros. Como también conozco a maestros que tienen tan bajo sueldo, pero son maestros que hay que sacarse el sombrero. Siempre yo he dicho que hay muchos maestros en el Perú que la verdad deberían recibir la medalla al martirazgo, porque yo conozco la labor, el trabajo que hacen. He capacitado más de 20.000 profesores a nivel nacional dándoles cursos sobre educación de valores, educación formativa y sé lo que estoy diciendo. Y en ese sentido yo me doy cuenta que en realidad lo que, lo que hacen los políticos o los politiqueros, para identificarlos más claramente, son simplemente tocar ese, esa, esa, ese bichito de, de, de conveniencia que tienen las, los seres humanos y buscar a través de ese, ese discurso que satisface el que yo te voy a dar, yo te voy a suplir, yo voy a hacer por ti, tú no te tienes que preocupar de nada, yo voy a ser tu representante y tú vas a recibir de mí todo, como que eso ha producido esta, este síndrome de, ok, él lo va a hacer, voy a votar por él, él cuando esté allí me va a dar lo que yo necesito. Y cuando eso no sucede, viene la gran decepción que finalmente termina haciendo lo que nosotros tenemos hoy en el Perú. Un país desorientado, un país sin rumbo, con gente decepcionada, todo por la conveniencia de cosas simplemente perecibles. Mira, una cosa que mencionaste ahí, me gustaría recalcar un poco. El hecho de que te den un dinero a ti, ¿no? El, el gobierno viene y te da, vamos a darles un bono a todo de 700 dólares, 700 pesos, soles. Hey, y, y luego, ¿qué ondas? Vamos a repetir el mismo bono el próximo mes. Y vamos a repetir, en algún momento comienzas a utilizar dinero sin el respaldo. Y entonces el bono se va a incrementar, sí, en papeles. En papel hacen, comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, pero ya no tienen valor. Entonces, me parece a mí que es la satisfacción inmediata. No hemos pasado, ¿verdad?, de, de, de esa etapa de la adolescencia, que es la satisfacción inmediata, en vez de pensar en cinco años, en diez años, ¿cuál es mi plan? ¿Cuál es el plan de crecimiento nacional del Perú en cinco, diez años? Correcto. ¿Cuál es? ¿Por qué no definimos eso primero y entonces vamos como pueblo peruano a fijarnos en cómo podemos obtener o comenzar a obtener esos objetivos en el, en el transcurso de ese periodo? Para poder ver realmente, ah, ¿sabes qué? Logramos como pueblo peruano, porque todos nos dimos a hacer eso, porque todos establecimos los, los, los sistemas de monitoreo para que se establezca y se produzca un resultado por nuestros esfuerzos. No tenemos eso. Mira, y me tú, parece que esa es una educación que debía estarse haciendo ya en secundaria, primaria, etcétera, para crear esa conciencia. Tú has tocado un tema que, que muchas veces la gente lo, lo menciona y dice, la única manera de salir del retroceso o de la pobreza es a través de la educación. Y la pregunta que yo le hago a la gente es, ¿qué educación? ¿Qué tipo de educación? Cuando, porque si nosotros le enseñamos a sumar, a restar, a multiplicar a nuestros niños, le enseñamos ciencias naturales a nuestros niños y ellos ya tienen el, el, el, retenido los mensajes o las enseñanzas de la escuela y, y creen que eso va a desarrollar a un niño respecto a su futuro, no necesariamente, porque la educación oh. académica lo único que hace simplemente es cumplir una cantidad de requisitos, llenar unos formularios y decir, oh, el niño terminó secundaria, a ver, que resuelva los problemas de la vida. A verdad dale, sí, pero, ¿alguna situación en la cual él pueda resolver alguna situación que realmente le, le demuestre que tiene la capacidad de poder ser exitoso en la vida? No, lo no tiene, no lo no tiene. Y ver, muchos es, de ellos simplemente han desarrollado el, la capacidad memorística y nada más, pero no hemos desarrollado lo que tú una mencionas. De la hay una cosa enseñar una cosa importante ¿no? adelante, todo, adelante. todo se cae mira todo está bien todo está perfecto tú le comienzas a decir hay que hacer esto que hacerlo bla bla bla bla bla, bla, bla, bla" le das una serie de valores del profesor te esfuerza etcétera y llegas a la casa y el bueno no llegas a la casa el papá te recoge de la, de la escuela y en el camino se pasa hace una infracción y viene la policía y entonces el papá agarra y le pasa una coima para poder seguir salir todo se cayó todo se cayó en ese momento en que el hijo el niño, el escolar, lo que sea, ve que se puede comprar la justicia, que en vez de confrontarse con el error que tú tuviste y hacer frente a ello, tú eliges el camino fácil, se, se establece otra vez la siguiente generación para hacer lo mismo. El otro Me día comentaba, lo... comentaba con un amigo y le decía, ¿por qué tú vas a votar por fulano de tal? Y él dijo, porque estoy cansado de la corrupción. Le dije yo, ¿pero cómo estás cansado de la corrupción si tú eres corrupto? ¿Sí? Exactamente. ¿Pero cómo Exactamente. le vas a decir eso? Es que esa es la verdad. Muchas personas tienen ese gran problema. Les cansa la corrupción, pero todas las cosas lo hacen con la corrupción. O sea, les, les cansa lo, supuestamente ver gente convenida que en el poder se toma el, el, el privilegio de, de, de agarrar todo para sí, pero cuando llegan ellos, decía el otro día eh, un gran este, político, decía, bueno, lo dijo este, el gran este, narcotraficante... Eh, colombiano dijo que, que los, a los que más les gusta el dinero son justamente a los comunistas y creo que nosotros lo tenemos bien claro aquí en el Perú, hacia dónde vamos. Eh, la verdad, este Miguel, esta conversación no solamente ha sido provechosa, sino que también ha sido, va a marcar de alguna manera una, un, una forma de pensar en aquellos que nos escuchan y que nos escucharán, de que realmente lo que está pasando con nosotros como personas, y con la política, es que realmente nos hemos movido solamente dentro de la, de la conveniencia y nos hemos olvidado de nuestras convicciones. Y Así creo es. que de alguna manera esa, ese, ese lado flaco que el ser humano tiene de querer poseer todo a costa de lo que sea, aprovecharse al máximo de, de lo que pueda, con tal de ganarle tiempo, o sea, vivir la vida del más vivo, ¿no es cierto? Entonces, creer que ese es el camino de la solución, pero no. Creo que los peruanos nos hemos dado cuenta o por lo menos en esta conversación se han dado cuenta que si nosotros no desarrollamos un proyecto en el cual nuestras convicciones norman nuestras conveniencias, nunca podremos salir de su desarrollo. Y seguramente tus comentarios al final de esta entrevista nos van a ayudar a concluir por qué en la política la conveniencia es mala. Adelante. Déjame terminar con un solo punto aquí. A veces pensamos que por el hecho de sonar populista. ¿no? Los socialistas suenan mejor que cualquier otro tipo que va realmente te dice, oye, ¿sabes qué? Había, de hecho voy a, voy a mencionar otro asunto médico. a Una amiga me dice, bueno, mi mamá tenía, pues, se le diagnosticaron este, COVID, pero yo no creía mucho. De todas maneras, cuando la llevé al hospital, tenía 50 de concentración de oxígeno, 50%. Y entonces le dije, ¿qué pasó? No, pues el médico, el médico que inmediatamente la dejara ahí en el hospital, me dice, porque pues estaba muy grave así le digo y luego bueno la alternativa era llevarla a otro hospital ok y luego bueno la dejé ahí pero se murió de todas maneras al día siguiente ok le dije perfecto ¿qué cosa crees tú? no ¿tú qué cosa crees? me dice ¿tú crees que estuvo bien? Que yo la dejara ahí o la hubiera llevado a otro hospital? le dije una persona con 50% no sale con 50% de concentración de oxígeno no sale aún cuando lo intubes no sale porque en ese momento todos los demás órganos comienzan a tirarse para abajo. No sale. Si con 80% batallamos, con 90% se batalla, 80% muy difícil, 50% Dios sabe por qué la mantiene viva. Eso es verdad. Y si alguien te dice la verdad, no lo quieres aceptar porque todo vas a pensar, el médico no quiere ayudar a mi mamá o no están haciendo todo lo posible para ayudarla, No es cierto. No salen. Pero no quieres escuchar eso. Cuando viene un, par, un partido, un, un grupo socialista, te dice: Nosotros vamos a darle todo lo que necesitan, vamos a entregarles todo lo que quieran, vamos a repartirlo de los ricos de ustedes. No sale, no van a salir. Una vez que reparta la riqueza, se acabó la producción. Si se acaba la producción, todo el mundo es pobre. Simplemente tenemos que cambiar el chip. Nos va a costar trabajo salir adelante, acostúmbrate a trabajar. Ya. Pero si quieres escuchar siempre lo que es más dulce al oído, pues vamos a seguir en la situación que estamos ahora. Vamos a sufrir un par de años. Espero que solo sea un par de años para darnos cuenta de que realmente otro es el rumbo. Este no es. Gracias por la invitación. Te, te quiero comentar que cuando estuve de candidato, eh, yo fui a algunas poblaciones y algunas de ellas me decían, doctor, nosotros necesitamos unas 200 bolsas de cemento para hacer unas escalinatas aquí, porque mira la gente que acá hay tantas necesidades que hay, le digo yo, yo tengo idea de lo que ustedes necesitan, yo lo sé yo sé y por eso estoy aquí, he venido a decirles quién soy yo y no he venido a darles dinero para hacer escaleras ni cemento, ni cosa por el estilo y una señora me dijo, entonces, ¿cómo quiere usted que votemos por usted si usted no nos da nada? Entonces yo le dije, bien sencillamente, y no quiero pasar aquí de ser una persona solidaria o buena, o aparecer como una persona correcta, ni cosa por el estilo, pero yo ya entiendo y por eso justamente te pedí que habláramos sobre este concepto de la conveniencia. Yo le dije a la, a la persona que me dijo eso, le dije, yo no quiero comprar su voto, yo no quiero tratarla a usted como una persona que no piensa, que no razona. Yo no quiero que usted, por el dinero que yo le doy, usted vote por mí, porque la próxima que no le dé, usted va a estar en contra mía. Y yo no quiero que las personas sigan un ideal conmigo por conveniencia, sino por convicción. Yo he venido aquí para decirte quién soy, qué es lo que yo quiero hacer, cuál es mi propósito como persona, y por esa razón yo he venido a visitar tu comunidad. Si tú quieres y me crees, vota. Si tú no quieres y no me crees, no votes. Entonces, este concepto es un concepto que creo que que en la política necesitamos no solamente mencionarlo, sino enseñarle a la sociedad, a la comunidad, de que nosotros si es que queremos procurar un lugar en la política, es porque realmente queremos servir a nuestra comunidad Correcto. pensando, razonando de las necesidades que tiene y tratando de ayudar y en algún otro momento seguramente conversaremos acerca de tu emprendimiento y la capacidad que has tenido tú en Estados Unidos de sacar adelante tus proyectos y sin dudarlo es un ejemplo peruano allá en vives en Texas si no me equivoco, ¿verdad? Así es, vivo en Texas, en la ciudad vives de San en Texas, Y la verdad, este, como tú sabes, no sé cuánto tiempo hace que no vienes a Perú, pero si es que vienes a Perú, pues aquí estamos esperándote con un buen ceviche, con un buen lomo saltado y por supuesto, eres bienvenido aquí a casa cuando quieras venir otra vez porque te extrañamos, sabemos muy bien de tu dedicación, de tu trabajo de tu convicción, de, tus, de tu gran esfuerzo en otro país y que eres un orgullo para nosotros los peruanos de tu éxito y tu trabajo allá en los Estados Unidos. Boris, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer haber partido con ustedes y por supuesto estamos abiertos a cualquier otra, otro momento y a cualquier otra, otro tipo también. Muchísimas Señoras gracias. Y señores, esto ha sido el doctor Miguel Recalde desde los Estados Unidos, desde Texas específicamente, un peruano amigo. Que vea al Perú con esperanza a pesar de todo lo que estamos pasando y creo que cada uno de ustedes durante esta conversación ha encontrado seguramente algún punto que le ha enseñado de que la conveniencia cuando es manejada solamente por intereses personales, partidarios o simplemente porque se me ocurre alcanzar el poder y robar todo lo que puedo, el camino es la cárcel, el camino es la negación, el camino es el fracaso. Así que peruano no dejes que la conveniencia y los ofrecimientos de los politiqueros te lleven por el camino de equivocado, sino más bien pon tu talento a trabajar, pon tu vida al servicio de los demás y verás que la vida cada día va poniendo un ladrillo detrás de ti para construir el futuro que tanto quieres dejar a tus hijos y a tu familia. Este es el programa de conversando contigo, como siempre, con Boris Darmo. Nos vemos mañana a las 9 con otro invitado. Gracias, doctor Recalde, un saludo para todos Estados Unidos y un saludo para toda nuestra audiencia. Chau, chau, chau.